Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo se crea una cuenta de Scratch. Es muy sencillo. Desde la página inicial, solo tenemos que pulsar en el botón Únete. Ahora tenemos que ir rellenando una serie de pasos. Vamos a hacerlos. Lo primero es poner un nombre de usuario. Nos recomienda que no sea nuestro nombre real con los apellidos. Así que ponemos un nick, un alias, un apodo. Vale, muy bien. Ahora la contraseña, la que nosotros queramos. Recomendable apuntarla, más vale apuntarla y no olvidarla. Recordad, no repitáis contraseñas que usáis en muchos sitios, sobre todo en vuestro correo. Ahora elegimos el país, en nuestro caso... España, que estará en la S. Spain. No por la S, e, sino por la S. Nos dice ahora que escojamos una fecha. Pues Ponemos una. Esto simplemente para que no nos digan que somos menores de edad. Yo voy a escoger una cualquiera. A ver, por aquí. Siguiente. Ahora el género. Podemos ponerlo o no ponerlo, como queramos. Siguiente. Ahora el correo electrónico. Este es importante. Es el correo desde el cual podremos... Hacer acciones, recuperar la contraseña, etc. Le voy a poner el mío. Si no queremos recibir correos, pues no pulsamos este botón. Si lo queremos, lo pulsamos. Y ya está. Y con esto te hemos creado. Ah, mira, el último que nos falta es comprobar que somos un humano y no un robot. Hemos de elegir los autobuses. Que veamos. Vamos a verificar. Y ahora sí. Parece que ya está correcto. TICCCV comenzar y ya estoy en mi página inicial donde puedo ver que estoy identificado en el servidor porque aquí sale mi nombre, el nombre de mi usuario. Muy bien, pues hasta aquí.